en la mañana, me desperté sin hacer nada, solo acostada en mi cama, solamente recordaba lo que yo disfrutaba, todos los días vivía mi vida, siempre salía y me divertía, una vez recordé a mi pueblo, que era tan bello, me sentía en el cielo, juegos y juegos, jugaba ahí, me sentía feliz buen lugar para vivir esos recuerdos los llevo en el corazón y cada vez que los recuerdo me llenan de amor mi vida fue hermosa porque vivía en una sociedad asombrosa a veces era un poco molestosa Pero siempre amistosa Ahí había gente maleante Pero son amigables Ya no son como antes Ahora son más tolerantes Mi casa era mi fortuna Como ella ninguna Solo era una Todo eso lo quiero Son siempre mis deseos Son de deseos verdaderos Yeah, yeah, Recuerdo esos días en que se reunía la familia Y siempre se reía de los chistes que decían Siempre nos divertíamos y nos amábamos En las buenas y en las malas nos apoyábamos yeah. En casa había paz y nunca nos lastimábamos Recuerdo a mis amigos que siempre estaban conmigo yeah. Eran buenos chicos Recuerdo esa mañana en que yo me levantaba, con mis amigos yo andaba, solo nunca estaba. Mi tesoro es mi ciudad, de eso me enamoro y no lo dejo de mirar. Para mí ese es tesoro porque hay tranquilidad. Recuerdo a mi perrito que era muy bonito, era muy tiernito, siempre estaba a mi lado y nunca me quedé solito. Fue un buen compañero, ese buen perro, para mí él es primero. Un día en la mañana. Me desperté sin hacer nada, solo acostada en mi cama. Solamente recordaba lo que yo disfrutaba. Yeah. Este es Sadie Flow. La música verdadera, papá. <risa>